Buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de Game Computer. Y bueno, estamos en, en Noticias Gamer, temporada 2. Y bueno, eh, ya dijimos que íbamos a mejorar eh, casi todo lo de la serie. Y bueno, eh, eso lo hemos hecho. Estamos eh, grabando en un centro Guadalinfo, como Plato. Y pues bueno, lo que queremos hacer con esto es eh, transmitir las noticias de una manera mucho más flexible. Que, y menos tediosa que la, en la anterior temporada y bueno, eh, el hashtag eh, lo tenéis abajo en Twitter eh, para que lo... para que podáis ver imágenes y algunas partes del vídeo y bueno, también vamos a hacerlo de otra manera las noticias bueno, todo lo veréis conforme vaya pasando el vídeo y bueno, eh, también el vídeo dura más ya que el número de noticias es mayor en este, en este caso, de este vídeo, no va a ser el eh, número no de noticias mucho más largo que el anterior. En vez de 5, yo voy a hacer 7 noticias y él va a hacer 5. Y bueno, yo de videojuegos 10 de hardware y software, como siempre. Y bueno. Eh... Y que eh, en él solo seremos la, la llama que vivimos en el trailer. Y que posee una, a cada de una de las, de las formas que vamos creando. La clave, como, como siempre, en los trabajos de este estudio británico, residirá en el empleo de un, de un, editor, de un editor que será eh, piedra angular para la comunidad. Bueno, eh, vamos con la siguiente noticia. Eh, Paradox, eh, resucitará Vampir de Masquerade y World of Darkness. Eh, las, ha, las ha comprado de CCP en una maniobra que la editora ha definido como muy interesante. Eh, la editora Paradox Interactive eh, acaba de comunicar que se hace con tres potentes marcas que estaban en posesión de CCP, de la marca White Wolf. Eh, nombres tan representativos como Vampire de máscaret o World of Darkness. Eh, Paradox Interactive ha comprado White, eh, White Wolf, y todas sus propiedades de CCP eh, es algo muy muy muy emocionante declaró Shams Giorgiani, responsable de la distribución en Twitter eh, hemos sido grandes admiradores de las IPs de White Wolf durante mucho tiempo eh, concretamente de World of Darkness y Vampire eh, White Wolf será operado eh, de forma independiente y daremos sus sus, a sus fanáticos todo lo que merecen tiene un cierto sentido que Paradox eh, publique cosas de White Wolf pero el modelo de negocio seguirá siendo el mismo publicar grandes juegos de estrategia y gestión y por supuesto RPGs bueno vamos con la penúltima noticia Microsoft espera que decenas de millones de jugadores de Xbox 360 den el salto a Xbox One la gente de Redmond eh, cree que presenciaremos una migración masiva de usuarios a la consola de nueva generación. La empresa norteamericana Microsoft está muy segura de que habrá una migración masiva de jugadores de Xbox 360 a Xbox One, eh, gracias a servicios como, entre otros, la retrocompatibilidad. Hay decenas de millones de fans de Xbox 360 que están ahí afuera. Eh, jugando con su consola y que están esperando el momento correcto y la razón correcta para migrar a Xbox One. Declaró Aaron, Aaron Greenberg, uno de los principales ejecutivos de la compañía norteamericana, eh, al portal de Estados Unidos GameSpot. Eh, ya sea con el primer Halo verdaderamente de nueva generación, o si esperan soluciones como la retrocompatibilidad, esperamos ver una migración masiva estas navidades, comentó. Bueno, vamos con la última noticia. Eh, Sony cree que si triunfa en la realidad virtual, el resto de las compañías le seguirán. Piensa, eso sí, que para ello deben romper el molde. El principal responsable de la división eh, europea de Sony, James Ryan, eh, ha hablado con el, con el portal de Inglaterra, VG247, sobre el futuro de PlayStation 4 en su, fa, en su faceta más directamente relacionada con la realidad virtual. Eh, esto es algo que va a resultar absolutamente fundamental para la, la salud de nuestro mundo, de la industria en general. Los propuestos de, de desarrollo en, con cada generación tienden a crecer y muchas editoras tienen negocios que son públicos para sus accionistas. Eso es, eso es un comportamiento completamente adecuado y tienen que tomar eh, actitudes lógicas hacia el riesgo. Eh, pero nosotros sentimos que, que lo correcto, eh, para lo que nos incumbe, es, es romper los moldes. Eh, si podemos romper moldes y demostrar que hablamos con, realidad, con la realidad virtual de una materia de éxito y que funciona, entonces las demás nos seguirán, declaró Ryan. Bueno, espero que os haya gustado mi sesión de hardware y software. Adelante, Karim. Gracias, Chris. Bueno. Vamos a empezar con la sesión de hardware-software y bueno. Eh, la gráfica de cama media AMD Radeon R9380X llegará este mismo noviembre. Según los rumores, hacia una nueva GPU antigua XT basada en la arquitectura GCN 1.1, la misma que en la Radeon Fury, contaría con 2048 Processor Siders, 1028 MPUs y 32 ROMs a una frecuencia de 1070 MHz y 4 GB de memoria GDDR5 a 6125 MHz fabricada por Samsung eh, y una interfaz de 256 bits y un band, un, una banda ancha de 196 GB por segundo. Eh, Su consumo sería de unos 200 vatios y su, eh, su precio podría llegar a los 190 euros bueno. ahora vamos con el Smartwatch eh, Smartphone perdón, UMI Iron Pro de 5.5 pulgadas con 3 GB de RAM pantalla Full HD de, eh, que cobra vida perdón, eh, por una Mediatek MT6733 de 1.3 GHz y 16 GB de almacenamiento interno Ampli ampliable con una SD de 64 GB. incluye una cámara sony IMX 214 de 13 megapíxeles con doble flash led y escáner de iris y frontal Omnivision OV8858 de 8 megapíxeles la conectividad 4G LTE Wifi 802.11n Bluetooth 4.0 y GPS ...y un lector de huellas dactilares a la espalda... ...un puerto USB tipo C y una batería de 3100 mAh... ...su, su precio oficial sería de 180 dólares... ...unos 600, 164 perdón, euros al cambio... ...bueno, eh, la conferencia Oracle Open World... ...Intel tuvo ocasión de presentar su SSD Optane... ...dotado de 3D XPoint el cual busca reemplazar a la memoria NAND FLASH para traer unidades de en estado sólido SSDs con una mejora exponencial de su densidad por 10 durabilidad por 1000 y rendimiento por 1000 en las pruebas realizadas por la compañía su SSD con la memoria 3D XPoint consiguió esperar por 7 en rendimiento en el acceso aleatorio y mejoró hasta 8 veces su tiempo de acceso en latencias bajo el software de Oracle frente a un SSD con interfaz NVMe por lo que demuestra una mejora drástica en el rendimiento gracias a ya el común cuello de botella en toda la unidades SSD bueno, eh, Kingston amplía su gama de SSDs con la nueva serie SSD Now UV-300 que mejo mejora el presente con solo 5 milímetros de espesor incorporando chips NAND FLASH y una la PISON SIM su lectura y escritura secuenciales se fija en 550 y 510 MB relativamente mientras que le eh, lecturas aleatorias 4K son de 85.000 iops para el modelo 120 y 240 gigas y 700, eh, 75 IOPS para el de 480 gigas. no se ha realizado el precio, pero imaginamos que será bastante ac accesible al público Bueno, eh, vamos con la última noticia mientras Microsoft eh, pronunció que no va a volver de hablar del número de Xbox One vendidas Sony comenta que ha vendido ya más de 25 millones de consolas, sin duda alguna PlayStation 4 es la consola favorita de esta Navidad. Lo tiene todo, es más potente y ofrece a un precio mejor, 150 euros más barata e incluyendo un par de juegos a lo que se le suma un puñado de exclusivos para 2016 junto a su caja de realidad virtual PlayStation VR. Y con esto eh, la sesión de software y hardware ha terminado. En la descripción tenéis nuestras principales redes sociales, por si queréis seguirnos en cualquiera de ellas, como Facebook, eh, Twitter e Instagram. Y bueno, también dad like, favoritos y compartir. Y poned en los comentarios todas las dudas que tengáis acerca de, de la serie. Y bueno, muchas gracias. Hasta luego. Adiós.